Bien. Listo, comenzamos. Venga, vamos a ver. Bien, estupendo. Voy a hacer una presentación. Muy, Muy buenas tardes a todos. Eh, buenos días a los, que nos ven de, a los que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Para los que no me conozcan, mi nombre es Irene Alonso Pellegrina y soy la coordinadora de los programas online de Medio Ambiente, Energías Renovables, Calidad y Sostenibilidad de EUDE. ¿De en primer lugar, quiero agradecer eh, vuestra asistencia a este webinario llamado Waste to Energy, cómo la basura se convierte en energía. El cual tengo la suerte de presentar pues está muy relacionado con los contenidos que impartimos en nuestros programas, concretamente con la gestión de los residuos, eh, su tratamiento, valorización energética, control de la contaminación atmosférica, economía circular, en fin. De ahí su máximo interés. En esta ocasión conoceremos de la mano de don Daniel Alca Santos, CEO de Landfill Solutions, su sistema de valorización de residuos llamado REVALUO, el cual a través de varios procesos y en función de la morfología de la basura, eh, logran reducir en torno al 85-90% la cantidad de residuo que va a parar a vertederos, cosa bastante interesante dada la normativa que hay actualmente en cuanto a vertederos y de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, es Esta reducción eh, se consigue garantizando el tratamiento con unas emisiones muy por debajo de los límites legales. Daniel Anca Santos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene además un MBA por CESEM y un Máster en Gestión Ambiental por la Politécnica de Madrid. Actualmente es presidente del grupo Anca y bueno, CEO de Lansing Solutions, como hemos dicho al inicio. Así que, Daniel, sin más dilación, agradecerte que estés aquí con nosotros para contarnos qué hacéis en Landfield Solutions y te cedo la palabra. Adelante. Pues muchas gracias, sobre todo disculpas por el retraso y agradeceros la asistencia a este evento. Eh, principalmente Landfill Solutions es un grupo de empresas el cual eh, engloba eh, la gestión de residuos en este caso a través de varios, varios sistemas de, de gestión en función de la, de la morfología de este tipo de residuos. Eh, personalmente, Daniel Anca es un emprendedor, eh, director de un grupo empresarial que se dedica tanto a restauración como a agricultura ecológica, eh, gestión medioambiental y demoliciones. La Solution Solution lo que hace es un, una gestión de cualquier tipo de residuo no inerte enfocada a una valorización eh, material en el primer caso y a una valorización energética en el segundo. Para entender todo esto, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos como, como residuo. Quiero entender, Irene, que se está moviendo la pantalla, es que lo tengo más o menos de, desordenado y estamos viendo la presentación. Sí, sí. Vale. Sin problema. Entonces, entendemos como residuo eh, aquella parte de lo que queda después de, de eliminar todo lo que utilizamos en ella. Dentro de la RAE yo estoy parte en desacuerdo ya que nosotros el residuo lo tratamos como una materia prima ya que para nosotros ese residuo sí que tiene valor y la segunda acepción que tiene la RAE es que es una, el residuo es un material inservible, cosa que, que en nuestro caso no es así. La utilidad que nosotros le damos a los residuos es a todo lo que no sea una parte inerte ya que nosotros vamos a generar a través de una termólisis, que es un proceso de termodescomposición, una valorización energética, con lo cual los materiales no, no combustibles no entran de esto, dentro de esta capacitación. Y es parte de ese 15% que no podemos restaurar de los actuales vertederos, pues gran parte de esa parte inerte, ya sean en cerámicos ya sean en áridos, o sea en materiales no, no generativos. Actualmente las normativas ambientales, tanto en España como en la Unión Europea, lo que prima es el depósito en vertedero, tanto los pliegos como las condiciones de contratación o los, o los mayores concesiones administrativas que para la gestión, van enfocadas a hacer una valorización material en la medida de lo posible, una valorización energética eh, intentando ser lo, más, lo menos lesivos posibles con el medio ambiente y finalmente, por cerca de un 70-80% de ese material que puede llegar a, a los centros de transformación de residuos, los CTR, van dedicados al, al depósito, dado que esto es lo que marcan los pliegos y lo que económicamente es más rentable para los propios operadores. Estos propios residuos generan una serie de contaminantes que nosotros denominamos invisibles, ya que son unas emisiones tanto de, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con los tipos de, de gases que se generan dentro del proceso de descomposición de la materia y generan una serie de lisiviados que llegan a contaminar acuíferos, veneros o, o arroyos que pueda haber dentro de las proximidades de estos propios, propios vertederos. Aparte de la contaminación visual que se genera por, por todo el impacto que puede haber, el tema de los olores, y una contaminación y un problema derivado que puede alcanzar dado que en muchos de estos vertederos eh, hay mucha ave de rapiña, mucho, mucho animal que come de estos desechos que entran dentro de este proceso degenerativo de en la cadena trófica que puede llegar hasta, hasta la propia alimentación en, en cadenas de distribución de los, de los centros. Nuestro proceso actualmente está enfocado a la transformación de la basura en energía pero estamos con la parte de desarrollo de nuestro proceso de extraer, dado que ahora hay un mercado emergente, la fracción de hidrógeno. Eh, aproximadamente estamos trabajando con unos volúmenes eh, modulares, adaptamos modularmente el, el proceso y lo que podemos eh, tratar es todo tipo de residuo en módulos de una, dos o tres toneladas para optimizar la eficiencia. Este está modular, lo que permite es aumentar o disminuir la capacidad de gestión en, en función de, del input que tengamos de, de residuo. Siempre hablamos hablar de eh, composición neta final, aunque al vertedero llega a una cantidad posiblemente del doble en cantidad bruta. Toda esa valorización o toda esa diferenciación es la valorización material que podemos encontrar en plásticos, en pets, en telas, en metales. Dentro de esa fracción resto que denominaríamos, la transformación de basura o de residuo a energía, va en módulos, que en, en, de aquí en adelante vamos a ir denominando en módulos de blue box en cajas azules, como es nuestro proceso, para hacer esa transformación. Como comentábamos antes, nuestro desarrollo eh, de extracción de hidrógeno es en el proceso de gasificación lo que intentamos tras ese proceso es eh, estratificar los gases que se generan eh, bajando las temperaturas. El hidrógeno, al ser el material más ligero, pues lo que queda por densidad es en la parte más alta de nuestro tanque de gasificación y a través de un proceso de liquifacción eh, podemos llegar a extraer entre un 23 y un 25% de la parte eh, de gas que contiene este proceso. El segundo paso dentro de nuestro desarrollo es extraer dentro de la estratificación de metano una parte de hidrógeno a través de procesos de reformado, que es volver a meter esa clasificación en, en caldera y en, y en elevadas temperaturas para poder de, volver a desfragmentar el átomo y extraer esa parte de, de esas dos partículas de hidrógeno que necesitamos para poder comercializar. La pureza que nosotros podemos ofrecer es de un 99,9%, igual que puede actualmente alcanzar los sistemas de electrólisis, pero posiblemente estemos teniendo nosotros entre un 30 y un 35% del coste que puede haber a través de la electrólisis y de los hidrógenos verdes, que es la utilización de esa energía a través de, productos, de, de procesos renovables e inyectadas al agua. Con nuestra tecnología, además, conseguimos otro de, las, de los objetivos 2030, como ha dicho antes Irene, que es intentar alcanzar el residuo cero en depósito en vertederos. Todo eso nos lleva a, a ser una energía renovable, continua y competitiva, aunque no nos, de, no nos llegarán a, a denominar como tecnología renovable verde, ya que nosotros no utilizamos elementos eh, ambientales, pero sí podemos garantizar un proceso continuo de generación y de eliminación de los residuos. Eh, ese proceso nosotros lo denominamos landfill mining, que es eh, la minería de los vertederos, y podemos actuar tanto en vertederos o en vasos que estén actualmente en desarrollo, como en, en vasos o vertederos que ya estén clausurados, retirando la capa vegetal y optimizando mucho más el rendimiento, dado que la parte orgánica de estos vertederos ha desaparecido por el paso del tiempo, únicamente teniendo pues, el, el cuidado eh, necesario para que las bolsas de metano que, han, que se han generado por esa descomposición de materia orgánica no llegaran a afectarnos en, en los posibles eh, tratamientos que hagamos de esos vertederos a través de, de excavación y retirada de, los, de las cuadrículas necesarias. Revalúo es el concepto que nosotros utilizamos como el proceso de varias eh, alternativas o varias tecnologías en función del tipo mayoritariamente, eh, mayoritario de residuo dentro del input que nosotros eh, tengamos. Eh, vamos a hablar en este caso de dos procesos, tanto la hidrólisis como la meriólisis. Eh, hidrólisis utilizaremos siempre y cuando sea un proceso en el que la materia orgánica sea mayor al 70% de la composición de estos residuos. Con eso, lo que vamos a conseguir con ese proceso que desarrollaremos en siguientes diapositivas no va a ser una energía como tal, sino que va a ser un bioetanol y un agua destilada. En el caso de que sea menor de ese porcentaje en materia orgánica, después de hacer un tratamiento previo, lo que vamos a hacer es una termodescomposición, en la Blue Bosch anteriormente comentada y a través de una termodescomposición obtener un proceso de gasificación para... Desarrollar electricidad a través de motores de cogeneración o la extracción de los gases que anteriormente hemos comentado. El proceso principal para ambas cosas eh, inicialmente va a ser el mismo, va a ser una recogida de estos residuos que lleguen a, nuestro, a nuestra campa, a nuestra planta de tratamiento, en función de la capacidad de, de gestión o la ubicación o las necesidades que haya sociales. Podemos plantear un sorteado manual o un sorteado mecánico. El sorteado manual siempre va a ser menos eficiente en un sorteado mecánico, pero por ejemplo en zonas de degradadas o en países subdesarrollados es una acción social muy importante el generar puestos de trabajo y el dotar de, de dignificar a esa gente que actualmente está haciendo una labor dentro de este propio vertedero para darles un, un sitio donde trabajar y, y generar esa confianza en el, entorno, en el entorno social. Aparte que generas una riqueza porque estás levantando una economía sumergida que de este modo afloraría y estás evitando los riesgos que genera pues tener a la gente en la calle, como es el caso que vamos a ver posteriormente de Kazajistán, donde en invierno se alcanzan temperaturas de 30 a 35 grados bajo cero, por lo cual son condiciones muy lamentables para que haya gente eh, sufriendo en, en, en esta miseria. Tras ese sorteado manual o ese sorteado automático, retiramos todo lo que sea la parte inerte que no va a ser eh, optimizada dentro de nuestro proceso y en función de los materiales que haya o del mercado que haya, optimizamos el rendimiento del sorteado para hacer una valorización y un reciclado. Con eso tenemos un beneficio económico, evidentemente, como empresa, pero tenemos un, un beneficio medioambiental al volver a meter en la cadena de reciclaje todo lo que esté al alcance del mercado. Pues actualmente el PET, como hemos comentado antes, es un material totalmente reutilizable, cualquier tipo de telas, hay un comercio ahora, ya sea en el sector automovilístico o el sector de la construcción como aislamiento térmico, todo el tema de vidrio se puede valorizar también y el tema metálico, pues como entendemos cualquier persona de, de chatarrero, que es eh, un valor siempre, siempre muy, muy, muy volátil, pero muy, muy real y muy, muy factible. En función de ese sorteado, denominamos fracción resto a lo que queda que derivaría directamente a un vertedero, nosotros lo que optimizamos es o la materia orgánica, como hemos dicho, para hacer la hidrólisis o el resto de materiales, que en el caso de que no tengamos esa materia orgánica, unificaríamos para el proceso de, de meriólisis. Estos son los pasos que seguimos, que, como hemos comentado. Y el último paso que tendríamos en el, en el caso de que tratáramos por meriólisis sería el proceso de peletización para hacer una optimización de, del rendimiento. Vemos aquí varios ejemplos de maquinaria y equipos necesarios para hacer este, este tipo de, de procesos de selección, clasificación y peletización. Y en función de los residuos se pues, utilizan unas maquinarias u otras. Este es el sistema de planta tipo habitual que podemos utilizar. Estamos hablando de que una planta tipo para una clasificación de aproximadamente unas 16, 20 toneladas al año ocuparía una superficie aproximada de sorteado de cerca de 2 mil metros cuadrados. Para el sistema de meriólisis, nuestro caso sería en torno a los 800. Por lo tanto, la unificación entre playa, sorteado, y meriólisis estaría menos de, de la media hectárea, de los 5.000 metros cuadrados, para tener un proceso completo. Empezamos por la hidrólisis, que es un sistema de, de extracción de toda la materia de azúcares y de eh, celulosas que se pueden extraer de los materiales orgánicos. Para ello lo que utilizamos son unas enzimas que en unos tanques de, de depósito, al mezclarlos con, con agua, lo que hacemos es una estabilización y una desfragmentación de esas partículas. En un periodo aproximado de dos semanas, lo que obtenemos es la parte de bioetanol, por un lado, y generamos una fracción resto, que la podríamos utilizar para cualquier otro tipo de, de proceso, incluso para nuestro demeriolisis, una vez que disecáramos esa fracción resto, que denominamos eh, vinaza. Esa vinaza digamos que es todo el desecho de lo no utilizable dentro de la, de la materia orgánica. Solemos utilizar tanques de aproximadamente una capacidad de 100.000 toneladas, pero se pueden adaptar para procesos menores. En este caso pues, podemos poner como ejemplo un, una, una cooperativa de fruta de Valencia, en la cual nos han llamado debido a que sus excedentes de producción, ya que el mercado no lo, no lo demanda, les empeora la, capaci la, la capacidad y la eh, homogeneidad del suelo que tienen, con lo cual tienen un problema de salinidad y de pH. Estamos hablando de 25 millones de kilos, 25 mil 25 toneladas al año, con lo cual estamos elaborando un proceso para que la recogida por lo menos les salga rentable y no estropee futuros eh, desarrollos o futuros cultivos o futuras producciones dentro de su, de su cadena. Como vemos aquí, cambiamos ya el tema y enfocamos a la meriolisis. Lo que vemos en la foto es el, el, la blue box, en este caso, la parte trasera, y la parte delantera son las cámaras de gasificación y de, y de filtrado, que son la base fundamental para que nuestra tecnología sea mucho más eficiente medioambientalmente que cualquier otra de las tecnologías que pueden ser comparables a, a lo nuestro. Cualquier proceso de gasificación, comparado con nosotros, tiene muchas más emisiones porque no tienen este pequeño, eh, este pequeño secreto que es la base de nuestra tecnología. La meriólisis actúa principalmente con cualquier tipo de residuo, eh, se compone de un proceso de rotores en el cual, en ausencia de oxígeno, prácticamente total, lo que hacemos es aumentar la temperatura dentro de esa cámara de 650 a 1100 grados para que ese pellet que hemos generado con la fracción resto se vaya termodescomponiendo y vaya generando ese proceso de gasificación para ir licuando. El proceso de entrada del residuo hasta la salida Está en torno a, a los 60 minutos y, en función de la, de la necesidad o de la, de la densidad del residuo, del pellet en este caso, se termodescompone antes o después. Para que este proceso sea eficiente, nosotros tenemos que conseguir un pellet con un poder calorífico suficiente para generar la energía necesaria para que sea competitivo en el mercado. En nuestro caso, son 12.000 kilojulios mínimo por por centímetro por kilo perdón. como vemos aquí es un sistema modular esto es el ejemplo de una planta que tenemos en Aruba al ser una isla pues tiene todos los inconvenientes de tener una gestión de residuos propia no tiene vertederos porque es una isla pequeña tiene un gran consumo de botellas de plástico porque no tiene agua agua potable más allá de las desalinizadoras y con lo que eh, procesan aquí obtienen un rendimiento de un 35% a la demanda energética de la isla. Es una planta de 10 megavatios, son módulos eh, de 3 megavatios cada uno, como podemos ver, hay tres módulos, y un módulo de, de alterne para eh, las paradas técnicas, darle funcionamiento a ese módulo y que no se pare el ciclo de, de producción. El rendimiento que nosotros sacamos sobre, en comparativa con el gas natural, para hacer un, una compensación de cómo sería el rendimiento, es de un 60% respecto a, a procesos naturales. Nosotros lo que hacemos es un, eh, entregar un output de gas totalmente inocuo, debido a este triple filtrado, y con un eh, bajo cantidad, un graso porcentaje de, de, de azufre en los, en los residuos que pudiéramos generar alternativos. No solo dentro del proceso nuestro podemos obtener ese gas. En función de ese residuo, como podemos ver, podemos obtener eh, una fracción de, de coque. Y en el caso de que mayoritariamente el producto sea plástico, caucho o goma, obtendríamos un búnker, un, un biofuel con ese poder, eh, con ese contenido menor del 1% en azufre. En cualquiera de los casos, ya sea. Eh, gasificación, coque eh, o biofuel, obtendríamos una parte de calor, en torno a un megavatio por, to por tonelada de residuo procesado. Y todo esto es escalable, en función de que si podemos meter dos toneladas, pues obtendríamos dos megavatios, tres toneladas, cuatro, tres megavatios. Nuestra producción, como vamos a decir, son 8.000 horas al año, nosotros producimos 24 horas al día, 11 meses al año. Mientras que haya residuo o materia prima, lo único que tenemos que hacer es alimentar el sorteado y generar ese pellet para ir alimentando nuestra, nuestra maquinaria o nuestra blue box, que es otro de los valores competitivos que tenemos en comparativa con las, con las renovables tradicionales que dependen de agentes externos y evidentemente si no hay viento o no hay sol, pues condiciona a que no tengas producción. Eso también nos permite tener... Un lineal de gestión y de generación, con lo cual no tenemos esas fluctuaciones en las posibles producciones que pueden ser eh, justificación para que tengamos estos altibajos en las facturas de, de las compañías eléctricas. Aquí vemos lo que comentábamos anteriormente, las producciones que podemos obtener dentro de nuestro proceso de gasificación, ya sea el sin gas, como hemos dicho, de modo inocuo, ese modo de carbón como fracción resto, ese coque. Y ese calor, y como decimos en el caso de que sea el componente plástico, obtendríamos este fuel de, de búnker. Si tratamos los lodos lisiviados, al no tener prácticamente poder calorífico, eh, dejaríamos de eh, poder ser competitivos en la parte de generación eléctrica, pero obtendríamos un fertilizante, un mejorante de suelo. Para, eh, pues para todo lo que es el campo para las, sobre todo para las reforestaciones dado que el tratamiento de los olodolisiviados no permite hacer eh, un mejorante de suelo o un fertilizante para uso digamos eh, comercial no se podría utilizar para invernaderos no se podría utilizar para fertilizante como, como plantas, tendríamos que irnos al mejorante de suelo en, en zonas degradadas o en reforestaciones zona de incendios o nuevas plantaciones, pero de vegetación no comercializable. A partir de ahí podemos encontrar todo lo que son nuestros mercados verticales, en los que igual trataríamos todo tipo de, de residuos que, que se puedan generar más allá de los residuos urbanos tradicionales o los residuos industriales. Nos podemos ir desde los, eh, desde los eh, tratamientos de productores de alcohol con todo el residuo que puedan tener, se puede hacer una renovación de esos alcoholes a través de, de la hidrólisis. Las fábricas de alimentación con todos los excedentes que puedan tener de carcasas animales o de embalajes o de todo lo que sea susceptible de desecho. El tratamiento de residuos de, de embarcaciones, todo lo que son los sinfines los o los, los purines que se pueden generar en cualquier tipo de de evacuación o en cualquier crucero que haya en el mercado o las, las aguas que necesitan para que los buques crucen el canal de Panamá, por ejemplo, las llenadas y las vaciadas de, los, de, los, de las bodegas. Podemos utilizar todo el residuo que se genera en la planta depuradora, como hemos dicho antes de, en tratado de lesiviados, el reciclaje de los plásticos para volver a hacer esos plásticos o la productora de almidones para hacer a través de hidrólisis los procesos de descomposición de materia y obtener ese etanol que, que hemos comentado. Cualquier tipo de residuo que no sea inerte puede ser tratado, con lo cual deja de ser un residuo para ser un producto o una materia prima. Como vemos aquí, la, los resultados de la implementación de Revalu son, son muy, muy diversos abarcamos muchas de las posibilidades que nos puede, que nos obliga o que nos marca las directrices de la Unión Europea esas directrices pasan a ser reales decretos en los países y pasan a ser luego normativas municipales. Las competencias en España al ser municipales pues conllevan una serie de requisitos que normalmente no tienen mucho que ver con las directrices que nos mandan de Europa y como al final esas directrices lo que marcan son sobre globales nacionales, ahí hay un limbo entre el cumplimiento de los municipios con el resultado final de los, de los países. Nosotros lo que proponemos es unificar un criterio para intentar cumplir esa Agenda 2030 y cumplir todas estas directrices. No de un modo estricto, porque la normativa europea, por ejemplo, te exige una selección previa, pero claro, esa selección previa viene dada a que tiene que ser derivada de una conciencia ciudadana. Si nosotros como ciudadanos no confiamos en el sistema o no creemos que lo más correcto es que tener cinco cubos en, en nuestra vivienda o no tenemos al alcance un punto limpio para hacer esa gestión, lo más cómodo es tirarlo a un cubo unificado. Ese cubo unificado va a una planta de CTR, desde un centro de transformación de residuos, y para el operador que no está obligado dentro de su pliego a hacerlo le sale muy poco a cuenta económicamente tener que hacer ese sorteado y esa valorización, con lo cual lo que acaba es todo en un vertedero. Nosotros queremos cambiar esa mentalidad, queremos dar la oportunidad al ciudadano de que elija llevar a los puntos limpios, o a, a los iglús de colores o hacer una selección en origen o hacer un compostaje que también es un, un concepto muy ahora muy urbano, lento pero urbano, o dar la opción de que ese Cubo de basura unificado que actualmente está yendo a vertedero, nosotros hacer esa labor de valorización y intentar cumplir por una segunda derivada esa parte de reciclaje de todos los materiales valorizables que se pueden tener en el mercado, ya que no sea por valorización o por separación eh, previa, pero sí que al final los cómputos te, te lleguen a los números. Como hemos dicho antes, al producir eh, una industria, nosotros lo que hacemos es generar una riqueza y gran parte de esa riqueza viene derivada de hacer una, una generación de empleo. Eh, generamos eh, tres puestos, tres turnos de trabajo, 24 horas al día en producción, trabajamos siete días a la semana, con lo cual hacemos turnos rotativos, y estamos eh, con una plantilla pues de todo tipo de, de necesidades dentro de lo que es una industria eh, elaborativa eh, y de, de gestión, o sea, de, manipul de manipulación de elementos. En el caso de que optáramos por una planta mecánica, un sorteado mecánico, digamos que es el peor de los escenarios para la producción de empleo, siempre tendríamos en, en plantilla por turno cerca de 11-12 trabajadores. Si aumentamos la capacidad de gestión eh, manual, de, de sorteado manual, podemos extender toda esa plantilla, todo lo que queramos, dado que cada uno de los puestos o los puntos de separación manual iría enfocado a un, a un material. En el caso de la planta de Kazajistán, que estamos en desarrollo, se generan 140 puestos de trabajo para una planta de 4 megavatios. Estamos haciendo opciones para otros lugares del mundo, en este caso en el Congo. Y tenemos una planta aquí en, en España. En España, al ser más caro la mano de obra, pues reducimos esa parte de, eh, de, de, de selección de selección recogida manual y con una planta de 3 megavatios obtenemos 76 puestos de trabajo. Otro de los beneficios medioambientales que ofrece nuestra tecnología es la no necesidad de tener que hacer recalificaciones de suelo o expropiaciones para generar nuevos vasos, aparte de todo el coste que lleva y la, de, eh, la, la ausencia de utilidad de ese suelo. Eh, estamos quejándonos de la España vaciada, pero desincentivando el trabajo del campo, más vacía va a estar, va a estar esta España, con lo cual nosotros queremos retomar y darle eh, actividad principal a, a uno de, de, de los valores añadidos que tiene España, que es el campo. o sea, Somos unos grandes agricultores y lo que tenemos que es potenciar ese campo, no desincentivarlo con la colocación de huertos solares o de, o de molinos de viento. Aparte, somos capaces de limpiar vertederos que ya estaban eh, en uso, con lo cual podemos recuperar esos espacios degradados. Tenemos ejemplos aquí en España, como hemos comentado antes, donde se recuperan 35, 40, 50 hectáreas en periodos entre 10 y 12 años, Aparte de darles ese trabajo a las personas que están produciendo, se recupera un espacio para que el municipio pues, tenga actividad como saboyal o como reforestación o como utilidad pública. Pero se recupera el espacio que actualmente está en, en desecho. Por otro lado, nosotros intentamos dar valor a ese residuo, con lo cual reducimos la necesidad de los municipios a tener que cobrar una tasa por esa gestión. Actualmente los gestores cobran por cada tonelada que entra a SCTR. Nosotros lo que hacemos es producir a partir de ese residuo o esa materia prima que recibimos de los ciudadanos. Con eso no queremos incentivar que se genere más residuo, pero sí que todo el residuo que nos llega se transforme en una materia prima para que nosotros tengamos una industria en la que producir. Ese beneficio que nosotros obtenemos se lo devolvemos al, al municipio, se lo devolvemos al ciudadano a través de retirarle o reducirle esa necesidad, esa tasa que tenga que pagar el municipio por esa gestión. Al final no deja de ser una contraprestación de que si tú me das tu producto tenga yo un retorno contigo. Gracias a ese triple filtrado que comentábamos antes, os muestro una comparativa sobre datos que dan los propios eh, vehículos en este caso o el sistema de incineración, que es lo más parecido a lo que nosotros estamos realizando en nuestro proceso de gasificación. Un coche híbrido no gasta o no emite menos de 55 gramos por kilómetro, con lo cual al final está generando 6.600 gramos a la hora en circulación. Estamos ahorrando cerca de 3.000, 3.500 veces emisiones de CO2 a la atmósfera contra un coche híbrido que actualmente es de lo, prácticamente de lo más ecológico que podemos encontrarnos. Si nos comparamos con un coche de gasolina, datos estándar que pueden variar en función de la eficiencia y del peso, pero no bajan de los 112 gramos por kilómetro. Estamos en torno a los 10.000, 10.500 veces menos en emisiones que un coche. De gasolina. Y el concepto de pirólisis, en la cual no se a nosotros, ya que utilizamos una llama, aunque nosotros no, no incineremos el residuo, aunque sí eh, seamos considerados incineradores. Una incineradora normal, con el proceso habitual de, de escape libre, está emitiendo entre 1,13 kilos si trata RSU y 18 kilos y medio si trata plásticos. Con lo cual nos vamos a cerca de 300.000 veces menos emisores de CO2 a la atmósfera en, en comparativa con los, con los hornos pirolíticos o hornos incineradores. Evidentemente son sistemas mucho más eficientes en cuestión de volumen, pero aquí lo que buscamos es la, la eficiencia medioambiental, no la eficiencia material. Los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los 17 que nos marcan normativas, nosotros podemos alcanzar éxito, me parece que eran cerca de 10, 9, 10 objetivos, ya que no solo tratamos residuos, sino que limpiamos vida marina, como puede ser el punto 14, generamos una igualdad en los puestos de trabajo, ya que nosotros no hacemos distinción. Hacemos una equidad sobre eh, el fin de la pobreza, ya que generamos puestos de trabajo, eh, generamos una serie de beneficios sociales mucho más allá de lo que es una industria tradicional. Y hasta aquí, pues la presentación. Os dejo una pequeña bibliografía donde estamos losados, varios puntos donde podéis ver el desarrollo de, del hidrógeno, que actualmente es uno de los mercados más emergentes que podemos encontrar en el mercado y quedo a vuestra disposición por pues, si tenéis alguna duda, alguna consulta o cualquier cosa que, que queráis que solucionemos. Muy bien, Daniel, pues estupendo. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Tienes un par de consultas de momento. Mira, te comento. Un, un alumno pregunta eh, si de cada periodo de tiempo se debe inyectar inversión Imagino que a vuestros proyectos o ya es autosustentable el proyecto. Nosotros hacemos, tenemos tres tipos de, para el caso de aquí de España, tenemos tres tipos de propuesta, una inversión pública, una inversión privada o una mixta. La inversión eh, es, puede ser modular, que es, yo entiendo que pueda ser eh, esa, esa inyección que puede, que puede resultar como tal, uh -huh. pero si nosotros somos capaces de dimensionar el proyecto. Para la gestión de los residuos estándar, podemos calcular qué inversión necesitas para tratar los residuos generados durante el año. Evidentemente, hay periodos, ya sean eh, periodos valle o periodos monte, donde se generan más residuos que otro pero para eso siempre tenemos las playas de almacenaje. Podemos tener zonas intermedias en las que podamos tratar todo, todo lo que es la planificación. Pero haciendo un buen cálculo de la gestión de residuos, Siempre podemos aumentar la producción aumentando equipos. Claro. Bien, me preguntan que, también... Sí, sí perdona. Te quiero, te quiero hacer una puntualización. Sí. Para, para sitios o para grandes ciudades o para municipios eh, donde se pueda diversificar, nosotros siempre planteamos separar el proyecto. Pongamos el caso de Madrid, Barcelona o cualquier municipio con una población de, por ejemplo, más de 100.000 habitantes. Yo no centraría en una única planta, sino que diversificaría a lo mejor en cuatro puntos, porque de ese modo optimizamos el transporte, claro. que es un contrato que deba diferente uh -huh. con lo cual generamos cuatro veces los puestos de trabajo que se generarían en las plantas cada planta puede funcionar de modo independiente y el beneficio eh, sería el mismo o sea, no por aglutinar en un solo punto obtienes más o menos beneficios, sino que cada planta podría actuar como un módulo independiente generando su propio modelo de negocio y trabajando de un modo eh, autónomo. Ajá. Y, y en ese caso sería recibiendo la misma materia prima, quiero decir, no, no diferenciadas en tipo de residuo, sino recibiendo más o menos la misma tipología de, de, de residuos. Sí, al final, Entiendo, ¿no? o sea, digamos que. que podemos... Repartiéndolo en las distintas plantas. Correcto, digamos que por proximidad repartiríamos claro. lo que es el, el residuo que se genera en la cercanía. Uh -huh. Lo que podemos también, dentro del proceso, podemos diferenciar las líneas de producción. Si nosotros tenemos tres líneas de 2 megavatios, podemos dedicar dos a un tipo de material y uno a otro tipo de material. Pongamos uh -huh. el caso de que tenemos un. 60% de RSUs y un 40% de plásticos. Uh -huh. No tenemos que unificar todo en un único modelo, en un único módulo, sino que podemos claro. dedicar dos líneas para RSU vale. y una línea para plástico. Eh, la transformación de, o la utilización de la tecnología para un proceso o para otro va en función de la configuración de temperaturas y de presiones que metamos dentro de la Blue Box. Vale. Vale, de acuerdo. En esta línea del plástico eh, me preguntan si todo tipo de plástico puede ser usado, sí. en teoría. Sí, Todo menos PVC. El PVC vale. contiene cloro, con lo cual claro. el cloro en contacto con, el, con esas temperaturas generaría, sí, generaría con explosión. explosión. Pero trataríamos desde plástico de baja densidad, desde la bolsa que nos encontramos de patatas fritas o de sí, cualquier envases. supermercado para la bolsa, para la compra, plásticos de alta densidad... Cualquier tipo de PET, eh, neumáticos, cauchos, cualquier tipo de residuo. Ajá. Y en el caso del PVC, no, no queremos decirlo dentro de los procesos, hasta un 5%. Ya. A partir de Pero un 5% preferiblemente... tendríamos, que echar, bueno, tendríamos que echar aditivos, con lo cual ya estamos alterando lo que es el proceso. Pero claro. cualquier tipo de plástico, sobre todo el de baja densidad, que es uno de los que tiene mayores problemas. Estamos actualmente trabajando con dos eh, empresas agricultoras de invernaderos. Ajá. Entonces, claro, la parte de cobertura es muy atractiva para los gestores, pero la parte digamos, de cobertura de, de fruta, la que va en el suelo, claro. tiene un doble problema, que es baja densidad y tiene mucho contenido en, en áridos. Mm. Entonces, nosotros lo que hacemos es una primera limpieza de ese árido y una segunda utilización de ese, de ese material plástico. Nuestra tecnología trabaja aproximadamente con un 15% de humedad sobre el tratamiento de materia, con lo cual en los procesos en los que, en, las, en los peles que generamos, si tenemos más de ese, de ese porcentaje tenemos que meter un tambor de secado, en Ajá. el cual podemos utilizar nuestro propio calor para utilizarlo, y en el caso de los plásticos pues eliminarlo eh, del mismo modo. Todas las producciones que nosotros hacemos son netas, el propio sistema se retroalimenta, de ahí que seamos un sistema piruídico porque nuestra alimentación viene dada por nosotros mismos uh -huh. y nosotros el vuelco a la red eh, sería eh, siempre neto de un megavatio de electricidad por una tonelada de residuo procesado. Okay. En el caso de los del fuel, estaremos hablando por cada tonelada de residuo procesado de plástico cerca de 0,6, 0,6. 65 toneladas de biofuel. Uh -huh. Muy bien. ¿En qué países eh, operáis? Si tenéis proyectos, además de en España Bueno, y, y Kazajistán. Plantas, plantas instaladas ya, visitables cualquier hora del día, en cualquier momento. Hay en Aruba, como hemos visto, en Turquía, en Rumanía, en Italia, en Eslovaquia, Australia y principalmente en Estados Unidos. Ah. Proyectos en los que estamos trabajando ahora, que estamos con negociaciones muy avanzadas, estamos en el Congo, en Uganda, en Ecuador, en Panamá, en España y en Portugal. Y luego intenciones tienen muchas. Lo más significativo en Riyadh y en Dubái. Y ahora mismo, venida de camino, me están hablando de la polinesia francesa. Madre mía, o sea que estáis bastante extendidos por todo el mundo. Al final Estupendo. no deja de ser una solución global para un problema claro. que tiene todo el mundo. Global. Que tienen que buscar alternativas a lo que hay. Uh -huh. Estamos trabajando en colaboración con varias empresas para ver posibles eh, identificaciones de, de proyectos a futuro. Y antes de ayer, por ejemplo, me hablaron de Malta. El tema de las islas tiene el condicionante de que su espacio es limitado. Claro. Lo cual tienen un problema mayor. Y las restricciones que están metiendo ahora los países subdesarrollados a la entrada de residuos, que hasta hace bien poco era una práctica habitual, es otra de las de las ventajas que nos ofrece a nuestro sistema uh -huh. en comparativa con otros, con otros procesos. Claro. Bien, me preguntan también. Bueno, te preguntan eh, si consideras que en algún momento habrá una manera de sustituir materiales tales como PET eh, o algún método para que se pueda crear, eh, para que sea más degradable o sea más rápido este proceso. Sí, a verlo hay, pero es que las ventajas que te ofrecen los plásticos todavía no te las, te las dan otros materiales como el cartón o el papel. Claro. A verlas las hay, pero yo creo que todavía no estamos concienciados de, de que hay que hacer ese cambio. Sobre todo en, el, en, en los hábitos de consumo. Claro, ese es el tema. Uh -huh. claro. eh, un, una otra cosa más, en cuanto a la meriolisis, sí. eh, comentas que eh, cualquier tipo de residuo menos inerte sí. puede ser introducido en el proceso de meriolisis. El, el inerte se puede introducir, lo que pasa es que va a salir tal cual ha entrado. O sea, claro. lo, lo que nos quita, lo que nos quita eficiencia, es eficiencia. Uh -huh. Claro, nos quita eficiencia y al final lo que degrada es son los rotores. O sea, tú metes una piedra en un rotor y no pasa nada, pero si metes eh, mucha piedra, sí. eh, la vida útil de ese rotor pasa a ser de 25 años a, a 12, con lo cual estás empobreciendo tu, tu sistema productivo. Claro, pero no se hace ningún tipo de... de, de de separación previa al introducirlo ¿va todo dentro según o, o se hace algún tipo no, de no, no. triturado, hace... toda todo la mezcla junta? ¿o? Sí, el proceso, el proceso es un sorteado previo para hacer la valorización necesaria ah. y luego esa peletización evidentemente para obtener esa peletización, una de las fotos marcaba lo que se hace es un triturado y, y, un, y un proceso de digamos como hacer un churro la, vale. la peletizadora lo que hace es envolver toda la materia, generarle, generar una masa a través de inyectarle algo de humedad, y como sale la carne picada, sí. salen, salen churros. Pues, sí. La paletizadora lo que hace es sacar un churro con el poder calorífico medio que nosotros le estamos metiendo con esa mezcla de los residuos. Ajá. Vale. Eh, otra pregunta. Mm... Se podrían, de todas maneras, se podría meter el material en bruto pero volveríamos a lo mismo, perderíamos capacidad de tratamiento. Claro. Nosotros intentamos hacer ese PET para optimizar el volumen por densidad. Si somos capaces claro. de meter una tonelada en pellet, es mucho más fácil que meter una tonelada en material bruto. Si uh -huh. metemos una tonelada en plomo, es mucho más reducido el espacio que Obvio. si lo metemos en paja. Obvio, uh -huh. entendido. ¿Cómo accedéis a los vertederos? Quiero decir... Um... ¿Vais a los vertederos? a, a, a no. ¿Por esa materia prima? Eh, primero ¿cómo, sí. cómo, o, o antes, ¿Actuáis antes de que ese residuo llegue al vertedero? Vale. Actualmente la legislación lo que te marca es eh, unos pliegos de condiciones para gestionar los residuos que te traen. Eh, hay un contrato de transporte que te lo dejan en la puerta del CTR. Sí. El concurso del CTR lo gana la empresa que por cuestiones económicas y técnicas obtiene más, más puntuación. En el caso de que nuestra tecnología fuese la elegida, Ajá. hay que hacer esa entrada y hay que hacer ese proceso de separación. Tenemos Ajá. dos vías de trabajo sobre residuo nuevo. Ese residuo nuevo se hace ya el procesado, el sorteado, la trituración y el, la pelletización. Y en el caso de que vayamos a los vertederos, al, al landfill mining, lo que hacemos es primero identificar los riesgos que podemos tener, ya que seguramente se generen por compactación. claro eh, gases, esa parte orgánica que está en, en, todo, en toda la bolsa de basura uh -huh. ha sido depositada en el vertedero y al hacer esa descomposición se genera esas bolsas uh -huh. con lo cual se corre el riesgo de explosiones o de incendios, detectamos esos esas posibles eh, riesgos y lo que hacemos es luego una minería como si se hace una excavación en, en una cantera a través de excavadoras y lo llevamos otra vez al proceso, recirculamos digamos la basura o el residuo al proceso que llevaríamos como una basura nueva. Ajá. Porque al final el residuo es residuo. me Da igual que llegue hoy o que llegue dentro sí, de... Sí. que haya llegado hace 10 años, que el residuo que está es el que está. Uh -huh. La materia orgánica al cabo del tiempo se ha descompuesto, pero todo lo demás es, un... es una materia prima. Uh -huh. Y al final no deja de ser hacer una cuadrícula para ver cómo gestionar esa parte de, de... de residuo y sobre todo tener el cuidado de, de posibles incidencias que puede haber con la bolsa de metal. Claro. Y en ese caso de acceder a hacer el, el, el, el landfill mining, eh, ¿es permiso a través del ayuntamiento? o Claro. Las concesiones administrativas siempre son eh, competencias municipales aquí en España. Sí. Por lo cual, en el caso del contrato que estamos ahora a punto de cerrar, lo que se nos concede a nosotros, es lo que se nos adjudica es una concesión durante X años para que nosotros podamos gestionar ese vertedero. Ajá. Pero siempre a través de una concesión claro. administrativa. Claro. Uh -huh. Vale. Una última pregunta. ¿Cuál es el costo aproximado de tratamiento por tonelada en una planta que recibiría 300 toneladas por día con un gravimétrico correspondiente al 60% orgánico y 40% inorgánico? Uh, a tener que sí, a lo mejor. Te tengo que la <risa> calculadora. <risa> <risa> eh... Muy buena pregunta. Eso, si tuviera tiempo, te saco algún dato, pero nosotros sí, sí. digamos que... Tenemos costa, gente muy costa, profesional. No, no, al final, <risas> al final es que tienes que estar calculando y dentro de, ese, sí. de, esa, de esa morfología de residuos deberíamos saber qué tipo de residuos para ver qué... Claro. Que, pero si me escriben el correo, le mandamos un plan de negocio sin ningún tipo de problema para que lo puedan eh, evaluar. En, en cualquier caso si se opta por una inversión privada, sí. los fondos de inversión ocurren cubren con todos los gastos, con lo cual para el, para el generador de esos residuos el coste va a ser cero. Uh -huh. En el caso de que eh, pudiera ser un alto poder calorífico, por el caso de los neumáticos, incluso sería negativo para él. Uh -huh. O sea, sería bonificado. Claro. claro. ajá, Qué interesante. Uh -huh. Bien, bueno pues Daniel eh, hasta aquí las preguntas <risas> ha sido un placer que nos contaras eh, qué hace la organización Lanfield la Solutions y la verdad que, que bueno, eh, me encanta vuestra idea, eh, yo creo que es muy aplicable y, y bueno ojalá os podáis expandir más por España <risas> Yo espero, okay. espero en España que, que surja el efecto dominó esto, el efecto envidia que como sí. Lo tiene el de al lado, pues yo lo quiero, como funciona, pues yo lo quiero, porque no deja de ser una solución medioambiental y también social. Principalmente por eso, efectivamente. Y sí. eh, yo creo que todavía tenemos mucho problema con la los residuos mezclados eh, domésticos, porque es que, bueno, pues eh, vosotros lo sabéis, o sea, sí, no se recicla pero... como quisiéramos ni se separa como deberíamos. Y bueno, pues esa materia prima, desde luego porque es sí. materia prima como tú bien dices no ya Correcto. debería dejar de dejar de llamarse eh, residuos residuo, según la Rai pues ahora, bueno una de, la, una de las acabo si quieres con una última curiosidad una de las presentaciones que hicimos de la, de la compañía me presento en un teatro con dos bolsas de basura <risa> y la gente me miraba ya raro no, no llevaba nada orgánico para que no oliese que es el principal <risa> no y le hice una pregunta al a, al público digo qué veis aquí Ah, por bolsas de basura, por suciedad, no sé cuánto. Digo, yo aquí veo negocio, yo aquí veo dinero. ¿Estáis tirando dinero? Sí, sí. Y la gente, claro, te mira raro. ¿cómo te está, cuesta está creerlo. Que, que ver en la pantoja con las bolsas de basura lleno de, de billetes? <risa> <risa> Digo, no, esto al final, vosotros estáis tirando aquí cosas que valen. Uh -huh. Entonces yo lo que me dedico es a valorizar lo que vosotros no queréis. Uh -huh. pues es, es nuestra está acción bien. principal. O sea, dar valor a lo que... En la, en la denominación de residuo no le da ningún valor. Uh -huh, es verdad. No, no, y además es que ya no es el futuro, es que es el presente. Es el presente, es el presente porque presente. porque los objetivos, los ODS son muy estrictos, bueno, sí. aunque no dejan de ser un poco declaración de principios, al final uh -huh. se terminará traduciendo en normativa europea y luego española y. y Correcto. Bueno. Pero es que también nos cuentan las cosas a medio verdad, porque la generación de, de hidrógeno a través de las renovables implica uh -huh. la, dejar de ingresar electricidad o energía para dedicarlo a, a extraer ese hidrógeno. Uh -huh. Con lo cual, también nos están contando medias verdades. Uh -huh. no, no somos un país no, en el que nos sobre las energías. Precisamente. Nosotros, a nosotros el hidrógeno nos viene dado de lo que sacamos, con lo cual no estamos desechando ningún tipo de, electric, de energía. Claro. Uh -huh. Y es un proceso que es totalmente lícito y que es totalmente eh, comprobable. O sea, una de las cosas que nos podemos sentir orgullosos es que no estamos contando la película en papelitos que puedes ir a cualquier planta yo siempre digo que y vaya el que es más impertinente hacer las peores, las peores preguntas que pueda hacer uh -huh. porque es la manera en la que nosotros podemos sentirnos más a gusto demostrando nuestra realidad que funciona efectivamente sí. bien Daniel pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí ha bueno, sido un placer escucharte y, y bueno, esperamos que poder en un futuro <ríe> podamos volver a contar con vosotros para con contarnos vuestros gracias. avances. Y espero el próximo día llegar a mi hora. No <ríe> te preocupes, de, de no, cosas que pasan. a todos. <ríe> un pues saludo gracias. muy fuerte, un abrazo, hasta luego. Hasta luego a todos, gracias.